Por excursiones a Laguna La Picasa Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook. Excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida.